Sí. Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Bueno, ya, ya son las 8 y 20. Y el café. Yo siempre he dicho que, que los camarógrafos se, se pierden de llevarle al público el programa más interesante que ¿Qué se da es, es lo que aquí, se da que fuera, fuera del <risa> <risa> <risa> Eh, eh, es fuerte, fuerte, es fuerte. mira Sí, pero qué bonito. Ahora no quiere, ahora no quiere que multen a los borrachos. Multa eh, no, esta... a los borrachos. Eso es un picapleito. Es un picapeto el tribunal de 20 pesos. <risa> que lo de 20 pesos. Es un ¿tú? ¿Tú 20 pesos? Está bien, está bien, está bien. Bueno, señores, les recuerdo la pregunta del día. La pregunta del día es, ¿cree usted que Leonel Fernández finalmente podrá inscribir su candidatura? Bueno. Vamos a ver lo que opina la gente con relación a ese tema. Bueno, y lo que opinan ustedes. ¿Si ¿Sí podrá inscribirla? Sí, podrá inscribirla. Eh, ustedes como abogado por... han tratado acá y hemos conectado ya, con diferentes eh, conocedores del tema. Entonces, como que ya se han fijado posiciones con intereses de cada parte. Yo entiendo que es esperar la decisión del, del tribunal, eh, más allá de lo que podamos pensar. Creo que se ha hablado bastante sobre esta situación. Julio, ¿qué nos tiene hoy? Hoy, Amado y lo demás, compañeros Disculpa, eh, Disculpame, disculpame, ha, ha introducido un elemento con relación a lo que no habíamos tocado. <risa> <risa> Háblate de la vaina de los micrófonos como multidireccionales. Sí, sí. Atención, Julio Vargas, los micrófonos omnidireccionales. Escúchame, ¿qué pudiera estar dándose con relación a este aspecto de Leonel Fernández? Ok, ok. Eh, claro. Se pudiera estar amarrando un proceso que habilite a Leonel Fernández a que pueda inscribirse, declarando la constitucionalidad, la inconstitucionalidad de los artículos que prohíben que se inscriba. Y en una misma decisión, una decisión posterior. Quitar el nunca jamás. Eh, de, de, habilitar a a, vida, Habilitando a Danilo. Quitar el jamás. declarando para... que también el transitorio es inconstitucional. Y resolverlo todo a través del Tribunal Constitucional. Esa es una posibilidad que se ha estado manejando dentro del mundo jurídico político de la República Dominicana. Que me parece que tiene mucho sentido claro que eso sí. tiene sí, ganar sí, ganar, sí. ganar sí, claro claro claro ganar, que sí, ganar, si No claro claro claro claro claro claro política claro Danilo. claro sí, porque está obligando a, a Leonera a, a apoyar. Exacto, exacto. Tú tú quieres, okay, tú claro queremos, nos habilitamos los dos. Exacto fuerte. Exacto, sí, eso, eso es una... Carolina es, que es fuera, eso, eso, ¿el mundo eso, Pero es descabellado. Aunque sea no, real, real no, es descabellado. No, no, eso son sí, tácticas. Son, son es estrategias. Es que bien, son estrategias. Eso es como, como no. pagar 10 claro. salarios mínimos para beberte un trago. No, no lo mismo no, como, como cuando tú en vez de pagar en efectivo no, paga mediante una guerra, una guerra, Un general no está dispuesto A sacrificar a algunos miembros De su ejército claro, por lograr un objetivo pero Estamos hablando sí. de muerte Claro que sí son diabluras que... No, son las ah, incluyendo, Oye, son Oye, esto, no incluyendo que sacrificar diabluras. cuatro años sí. para entonces ¿Y qué después que no es, eso, eso es una, una diablura de un hombre ver, que ya... Es que es la por política, claro. bienvenida pero, a la realidad. Ajá, pero claro. no quiere decir bueno, que esté bien. Y todo está por la avaricia humana. Exacto. Y, y, bueno. la humana. Exacto. y si no, pregúntele a Luis Abinader que está haciendo la acuerdo con el grupo al que él criticó. Pero que, que por, pero que también eso es política, también es paliza, que habían criticado a y que pre, hoy están precisamente, aliándose con, que la política. Precisamente eh, la bocina que tengo al lado <risa> ah, bocina. <risa> siempre ha mencionado eso. No, la verdad, <risa> y el tema que yo no, voy a tocar hoy en la mañana, Francillán, déjalo hablar. Sí, ya lo dejo hablar. Sí. Se hace necesario el espíritu, Me dijo bocina, ¿eh? traer parte el espíritu de la conducta humana sin cobrar entonces. Cobra ¿Por hecho? qué? <risa> los juristas, los abogados, lo que sucedió en el colegio de abogados, no sé, eh, no creo que pueda tener eh, ninguna explicación. Porque estamos hablando de personas que son las que hacen leyes, que interpretan leyes, que modifican leyes que tienen la primera trinchera en esta carrera de legislar, de conductuar todo el proceder de, del ser humano, en este caso de nosotros. Y lo que pasó en el Colegio de Abogados, una lucha, una putna entre colegas, entre profesionales de la misma rama, eso invadió las redes. Inmediatamente, se quiera o no, envía mensajes a toda la población. Envía ejemplos a toda la población. Ejemplo de mal gusto. Ejemplo que en la vida conductual, pues, dejan mucho que decir. Y lo pasado aquí ayer con los regidores que en otros eh, hemiciclos también ha pasado. En muchas partes de República Dominicana se han visto estas escenas también eh, con los regidores. Personas también llamadas a ser ejemplo. Pero lo mismo también pasa en la Cámara de Diputados. Ha pasado en la Cámara de Diputados. Ha pasado en la Cámara de Senadores. La misma situación que llegan a discusiones y se exacerban los ánimos, y qué lamentable, esto entonces sirve de un mal ejemplo a la ciudadanía. Y todos los gobiernos que hemos tenido, los últimos principalmente, han dado esta característica de dar malos ejemplos desde arriba. Son los primeros, porque cada funcionario... Desde el chiquito hasta el más grande es un ejemplo en la sociedad. La, la persona lo miran y lo, y lo toman como tal. Igual que grandes artistas, grandes empresarios, lo usan como ejemplo. Por lo tanto, deben de medirse, deben de cuidar su forma de actuar en la sociedad. Porque en vez de hacerle un buen un buen oficio le hacen un daño terrible y yo quiero que producción me ponga primero la partecita donde está el juicio de Odebrecht la llamada eh, novela del siglo XXI en República Dominicana esto es un ejemplo simplemente con una fotografía del juicio que se está llevando de Odebrecht como hay decenas de, de servidores públicos que están involucrados en casos de corrupción, que están involucrados en casos eh, cuestionados en la sociedad. También, por favor, que me incluyan la partecita donde está eh, la trifulca significada ayer en el Colegio de Abogados. Donde aparecen, ok, ahí está, déjenla correr. Si, si, si hay audio... Eso pasó ayer en el colegio de abogados, algo que debe dar lástima, repugnancia en, en, en la sociedad dominicana, al venir de personas educadas, personas que son las que interpretan las leyes, las que ayudan a que la sociedad tenga un marco legal, un marco legal de, de para poderse conducir. A raíz de todo esto que se está dando, en la parte política principalmente, donde hace falta mucho lo moral y lo ético, donde cientos de funcionarios públicos han estado involucrados en actos bochornosos de corrupción, de violencia intrafamiliar, de... De, de violencia también personal, nos trae a nosotros que la sociedad dominicana está en una crisis moral, en una crisis de valores. Los valores siempre han estado ahí, pero la sociedad dominicana en estas últimas generaciones se ha visto como un falto, una falta de respeto a sí misma. Y esta crisis de moral ha llevado a que algunos líderes dominicanos también lo pongan dentro de sus temas principales. Y yo quiero que, por favor, producción me ponga la foto donde aparece eh, Luis Abinader suscribiendo un pacto con todos los miembros de la Dirección Nacional de Campaña firmando este pacto y este código de ética y de moral, porque él considera lo siguiente, y cito sus palabras, la crisis moral es la más profunda que afecta al país de todas las crisis que hoy tenemos. Las costumbres actuales, donde me digan a mí, gente, de una manera muy normal, si tú llegas, tiene que robar, porque el que va ahí, va a robar. Y desde la vista misma de la persona. Y cómo ven estos pleitos, y cómo ven todo estacionar, de una forma tan no normal, evidencia que nuestras costumbres actuales nos obligan a retomar este tema que tiene relevancia mucho más allá de la ética, porque nos incluye a cada uno de nosotros. Y ya está bueno de dar ejemplo. ¿Tú crees que eso va a cambiar la visión que tiene el dominicano actual de la sociedad? Debemos de iniciar por algún, por al, por algún lugar. Te eso, te eso. Pero lo que pasa con nosotros como sociedad es que nosotros hemos cambiado... La libertad por libertinaje y la felicidad por el dinero. El respeto, la consideración, el buen nombre, sí, la mejor cierto. forma de manejarse. Todo eso lo hemos cambiado por dinero, por posiciones Hasta hemos llegado al grado de que por un like en internet, sí. tú cambias la bondad y la solidaridad. Ahí hay un caso emblemático de una chica que tú sufrió un desmayo en pleno Puente Duarte creo, sí. que, viniendo de, de aquel lado de la capital para este lado y, un, y y la gente se paraba a hacer video para subirlo y a sí. nadie se le ocurrió ir a darle auxilio Pero, a esa pobre Amado, Michele. las dos o sea, mujeres, es este las dos mujeres que ultimaron a la otra mujer con 17 puñaladas se escucha en el audio y van a dejar matar que esas mujeres maten esa otra ahí que había también claro. personas pero yo, ahí pienso, a los da yo, yo pienso a que sociedades. no Yo pienso que no es cierto Primero, que los funcionarios Políticos sean Ejemplos para los ciudadanos Por todo el lo contrario, contrario, todo lo contrario Un funcionario es El que debe de ser no, pero Es que tú estás mirando la vida como lo que debe ser ahí Para el, analizarlo el tú tienes que analizarlo Como ser. lo que es Y segundo, yo pienso que no está bien el canalizarse porque personas discutan la discusión es la vía normal de dirimir los conflictos entre los seres humanos. Hay que dejar que la gente discuta. Antes nosotros resolvíamos peleando sí, y sacando pero... cuchillos. Mientras, mientras discutamos, estamos dentro de la vida civilizada. Mientras vayamos a un tribunal, claro. estamos dentro de la vida civilizada. Cuando nos salgamos de ahí, entonces sí pues tenemos que preocuparnos. Claro. Pero claro. si discutimos y vamos a los tribunales, estamos actuando civilizadamente. Claro se sube en ocasiones. Está bien, sí. pero estamos discutiendo y es importante que se discute. Sí, sí, sí, totalmente en te compro. Contexto, eso. Sí, hay, en, ese contexto, en ese contexto, sí, en ese contexto que tú lo planteas, pero sí, pero de sabemos límites que hay. Y respeto, sí, Sócrates, Está fuera de control. No, no me lo, que, lo que veo es como que hay una hipersensibilidad porque se discute. No, no importa. solo lo discutimos claro. aquí. ...porque no es la discusión. Y, y, para y, y una nah. hipocresía de la sociedad, pues aquí se en todas partes. Muchas gracias. es el que critica eso? Viven Sí, la hipocresía de la sociedad. que discuta nosotros no discutiendo pero, sí, pero hay un límite es Entendemos otro, que que está fuera de control eso es otro ese es otro enfoque no? del tema eso o sea, es otro enfoque del tema ¿Cómo voy a preguntarle? Aguardo a eso político, es lo que está aquí a entrarte pero, a, a los puños no, eso está mal porque hay dejar de qué discutir ¿Qué es lo que van a hacer? Eh, dejaron de ¿Qué discutir? era lo que iban a hacer en el Colegio de Abogados? Por eso es lo que te estoy diciendo, eso está mal ahí dejaron de, es, de discutir pero es que ya yo le importa Ahí dejaron de discutir ya, ahí está Sócrates, bueno, es, otro es, enfoque de, eh, es otro Va, enfoque del tema, Sócrates, vamos a ir, vamos porque a ir también incluye lo moral. moral sí, ya, ya voy difícil. a concluir, también sí, sí. incluye lo moral. Nuestro país está degradado moralmente es. con la corrupción, con la impunidad y con todo lo que se está dando. Hay entes, y es fundamentales como son la misma familia y el mismo sistema educativo, que nos ha llevado a nosotros a tener una sociedad como hoy la tenemos, faltas de oportun sin oportunidades, sin inclusión. Entonces cito las últimas palabras de Javier para eh, terminar mi tema. No es exagerado afirmar que sin ética no hay sociedad y sin sociedad no puede existir política. Dijo para concluir que la ética, la política y la sociedad son un trío indisoluble e indispensable Indudablemente que estamos llamados a cambiar lo que está sucediendo en la nuestra sociedad muy bonitas, en el día de hoy, día de hoy. La palabra pero es muy bonita, estamos llamados. Pero la intención a pero pero no la ciencias. Ciencias. hay que practicarla hay que sí, de, de Luis Abinader es una muy pero buena intención nosotros sí, hay sociedad sin tenemos y que el llevar nivel, el grado, el nivel de degradación que sufre la sociedad dominicana hoy por culpa de la política y de los políticos por eso, ¿Eso es, el lo es, aspecto el es, es lo que de, estoy planteando bueno, yo creo que. No, no, no. Es que tenemos que saber por quién votamos. Es que los políticos son bueno. un producto Tenemos que de la sociedad. tener conciencia también a quién llevamos. Otros dirían que, que los políticos son el producto el de la sociedad. Sí. Bueno. De mañana.